Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, felices fiestas, felices navidades, felices años nuevos para todos eh, Nada, Estamos hoy en un nuevo videito eh, aquí en World of Tanks, como habitualmente, como siempre lo hacemos Pero bueno, quiero básicamente repasar un poquito lo que tiene que ver con el anticipo de enero Y en lo que se está viniendo ya para el año próximo Acá nos dan un poco de lo que me trago para hablar porque ya me desacostumbré a hacer videos <risa> Así que nada eh, Del 9 al 11 de diciembre tenemos operaciones festivas eh, bueno, que es básicamente lo que venimos jugando ahora en estos momentos Es jugar eh, batallas randoms y te van dando cajitas Y vas eh, poniendo a full el arbolito y las colecciones de lo que es el año nuevo chino El año nuevo lunar, el año nuevo tradicional y el otro año nuevo que no me acuerdo cómo es Pero bueno, básicamente lo que estamos jugando ahora Papá Noel sus Chispa, chispa vital eh, Tienes que básicamente eh, tirarte para un lado de un equipo u otro Y te van a dar lo que es un estilo 3D para el Panzer 7. Que lo vendí porque me parece un tanque malardo. Eh, del 18 al 1 de febrero. Bien, esto básicamente hizo un poquito. Este video también un poco por esto. ¿Por qué? Porque el 18 de enero al 1 de febrero. Van a tener lo que es. Eh, digamos, lo que es el intercambio de vehículos. ¿Ok? ¿Qué significa el intercambio de vehículos? Bueno, básicamente significa que vas a poder entregar un vehículo premium para cambiarlo por otro de igual. Más nivel, bien, no para abajo sí para arriba eh, Ves que te dice ¿Tienes algún vehículo premium que, se acu que solo acumula polvo? Tengo una banda ¿vale? Esta es tu oportunidad para darle un buen uso Cambia tus vehículos premium viejos por otros nuevos Y resplandecientes a un precio menor eh, En realidad no es un precio menor Eso está, eso no es correcto digamos. ¿Sabes por qué? Porque te toman tu vehículo más o menos a un 50 o un 60% De tu valor de lo que vos le pagaste ¿no? Por ejemplo por decir un ejemplo burdo, ¿no? un ejemplo concreto Pagaste el diez 10.500 o 11.000 de oro, no me acuerdo cuánto vale 11.000 de oro, bueno, te lo toman a 6.500, con bueno, el 50% Entonces no es que pagas un precio menor, en realidad te cuesta más Porque no es que el precio del que vos vas a comprar después, el otro tier 8, eh, te lo toma un 50% menos también No, no, no El otro, vos por ejemplo querés cambiar el lowe por, no sé, yo qué sé, por ejemplo, por el IS-3A, por decir algo. Los dos valen 11.000, por decir un ejemplo, ¿no? Valen 11.000. Tu low te lo toman a 6.500, pero vos tenés que pagar el IS-3A a 11.000. Pero vos ya pagaste tu lowe a 11.000. Estás perdiendo. Se está perdiendo. Lo que tiene de bueno esto es que no es a un precio menor. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que vos podés cambiar un tanque premium por otro. Y eso está buenísimo. Si tenés el oro suficiente, compraste cajitas Te sobra el oro y estás re bien O jugás torneos y te sobra el oro y te viene rejoya joya tenés tanques que no los usás Y usalo, esto te viene bastante, bastante bien eh, En ese sentido está bastante, bastante buena la, la alternativa, ¿no? Eh, Puedes entregar un vehículo premium de nivel 6 a 8 Cuando compras un vehículo premium del nuevo árbol tecnológico Del mismo nivel o superior, ¿ves? O sea, de nivel 6 a 8 Pero tiene que ser igual en tu tier De lo que vos estás dando o superior. Entonces, eh, nuevo, eh, cuando haces el intercambio, la mitad del valor en oro del vehículo viejo se deducirá del precio del vehículo nuevo. Te decía recién. Ellos te lo toman al 50%. Luego te lo toman a, a, a 5.500, por ejemplo, o a 6.500 para 6.612. Si vale 11, son 5.500, por ejemplo. Y tenés que pagar el IC3A por decir algo. Eh, a 11.000 Que en realidad, en realidad el ic 3 no Porque son los, solamente los vehículos Que están en el árbol tecnológico No, no es que puedes comprar cualquier vehículo ¿okay? Esto lo explico más que nada para los jugadores nuevos Que tal vez no estén tan informados Con el trade-in, el intercambio de vehículos premium eh, Acá perdés oro seguro Pero tenés la posibilidad de cambiar un tier 6 O sea, te compras el Tiger 121 y no lo usas nunca Y te querés comprar un 85M Que creo que está en el árbol tecnológico Y bueno, puedes hacer el intercambio entonces, en ese sentido, 6x6 vale la pena. O algo así. Bueno, espero que haya quedado claro. ¿Eventos del mes de enero? Del 1 de enero al 1 de febrero, misiones de Universidad de Tanques. Eh, bueno, ¿esto qué es? Tenés que hacer... Eh, básicamente tenés que hacer buenas partidas para sacar, lograr maestrías y todo eso. Y vas a poder obtener eh, diferentes eh, tipos de, de, de recompensas y esas cosas. Que, bueno, te van dando tipo eh, equipamiento, te van dando... Reserva, esas cosas que, bueno, eso en Bolivia yo no le doy. Van saliendo solas, no, no. Pero bueno, tenés que. Creo que tenés que suscribirte igual, me parece. Inscribirte a la, a la Universidad de Tanques. Agrega vehículos de nivel 10 a tu garaje. Eh, avanza en árboles tecnológicos para obtener vehículos de nivel 10. Nuestras misiones en camino se, se superponen y todas duran un mes. Del 5 de diciembre al 5 de enero en camino del Japan Series 100. Así que si no tenés el Japan Series 100. <coughs> poner en el buscador de, de, de, de Google. Japan 100 Nando Capo. Y te va a tirar una, un par de, de análisis que le hice. Porque me parece un cazatanque que tiene muchas ventajas y muchas desventajas. Creo que tiene hoy la balanza está a favor de la desventaja. ¿no? Respecto a Japan 100 Me parece que tiene más desventajas que ventajas. Bien, tiene un cañón súper potente. Que pega muy bien. Que penetra excelentísimo. Que tiene una perforación con munición estándar Muy buena. Con munición hit, creo que es la mejor del juego 420 o algo así, una locura Pero que te dice que tiene una presión Muy buena cuando no lo ves Tipo, dice que tiene 0.34 no, O sea, lo estoy diciendo de memoria, 0.35 Por ahí, cuando en realidad tienes unos 0.39 0.40, porque no, ese no le pegás Un tiro ni al el, el arco iris Y que además es totalmente entendible Es totalmente racional, es un cañón De 170 milímetros Con lo cual no puedes esperar que sea Super preciso, ok, o sea Tenés la ventaja, tenés una fuerte, un fuerte digamos, daño por disparo de unos 900, 950, 1000, 1100, 1100 y pico a veces puede sacar. Lo cual para un tanque es una locura, más para un cazatanques, Creo que este es el cazatanque que más pega, digamos. bien eh, Me van a saltar el cuello y van a decir, eh el, la FB-215B. Creo que la FB-215B no es de línea. ¿Me ¿Puedes decir la 4005? Bueno, la 4005 sí, pero la 4005 es totalmente random. A veces puedes pegar un tiro de 2000 y otro puedes sacar un tiro de 400. En cambio, cualquier tiro que penetres con munición estándar, y ya pensé de 100, va a ser entre unos 850 y unos 1100, 1200 máximo. Ponen. Pues tenés un daño asegurado. Pero tenés que poner la bala ahí. Eh, bueno, después del 20 de diciembre al 20 de enero, el stb 2 el doble cañón de línea. Del 5 de enero al 5 de febrero, el STB-1, el vehículo japonés. Y del 20 de enero al 20 de febrero, el mx 13 que yo en lo personal lo tengo. No me parece un mal ligero, lo que sí me parece un mal ligero en el sentido de que si tenés un EBR del otro lado, te cocina. Entonces, yo no recomiendo mucho sacar los ligeros que no sean con ruedas. Eh, salvo que algún día los nerfeen o que bufeen los viejos ligeros porque este vehículo no lo tocan hace años y si no lo tocan hace años eh, meten una br hace un año y medio dos años con lo cual está muy muy se quedaron un escalón muy muy por detrás para mí los ligeros de tier 10 eh, salvo podría ser el manticore no me parece tan tan mal tiene buena movilidad y demás pero los ligeros franceses como que uh, se quedaron en el tiempo es como por ejemplo el mouse que antes era un tan caso y hoy en día te las clavan todas bueno oferta de la tienda premium en enero del primero al 15 de enero paquetes de por 5 de experiencia Cargador definitivo, cofre de guerra, debo ir rápido del 11 al 25 de enero ofertas de la tienda premium si vos tenés platita dinero real y querés gastarlo en algo fíjate porque del 11 al 25 de enero de enero perdón vas a tener la isu 130 del 11 al 25 de enero va a tener el tiger 131 un tiger que es un vehículo real que existió lo capturaron los ingleses, era un vehículo que estaba en el Africa Corps y después lo mandaron lo mandaron al museo de Bobington, en Inglaterra, ¿bien? O sea, es un tanque real. En el juego, el Tiger duro y... Si me preguntaba, consejo amigo, ¿lo compro? ¿No lo compro? Y no lo compro, para que hay mejores ofertas. Todavía, olvídate. Prefiero comprar el 85M que tener el Tiger, para mí, ¿no? Pero... Yo lo tengo porque es un vehículo histórico Y soy un fanático Bueno, de hecho, ese que está acá, ¿ves? Este que está acá es el Tiger 71 Un tanque real que existió Y... Pero... no bueno, no, no No, porque con 100 milímetros de frontal te entra todo O sea... Lo, lo, lo bueno que tenés es que tenés 100 de lateral con lo, Creo que tenía 100 u 80 de lateral Con lo cual, eh, según la regla de los tres cañones Tienes que tener una muy buena penetración Para un Tier 6 está bastante bien Haciendo un side scrapping Si lo sabés hacer es, es bastante bueno, pero... ¿En qué difícil? Bueno, del 15 al 18 de enero, paquete elegido de la por CMD, No sé quién es, no sé qué es. Eh, del 15 al 31, el 34 es cuidado, el 34 es shielded, tier 5. Eh, mmm, sí, yo lo gané en un evento que era la batalla de Kursk, me parece hace como dos años. No es un mal tier 5, no es un mal tier 5, para nada. Tampoco la Escoce tampoco es el Messi de los tier 5, pero... Está bueno, está bueno. No sé cuánto, depende del precio que lo pongan, ¿bien? Del 21 al 31 de enero, paquetes de monedas, el PM no sé qué, eh, bueno, eso ya es eh, oro. El Alpine Tiger, el Alpine Tiger, ¿bien? Este es el Wansu, el típico Wansu 111 de, de, de, de... Para comprar. Es exactamente igual, lo único que cambia es el camo, ¿bien? Tenés como un tigre plateado ahí, es todo plateado el tanque, pero... No, salvo eso, no, no cambia nada. Eh... Es un tanque que tiene matchmaking limitado, ve hasta tier 9. Tenés, si no mal recuerdo, una penetración de 186 con munición estándar, munición AP y hit de 250. Lo digo de memoria, si no, corríjame en los comentarios. Les pido disculpas, pero creo que era así. Eh, lo único, ya te digo, especial que tiene este tanque es que... Dos cosas, tiene matchmaking limitado, igual que el otro también, lo mismo. Pero tenés como un camuflaje ahí medio psicodélico, medio raro. Después, un tanque normalito, te las clavan todas, bastante promedio, por decirlo así. Eh, la SU-130PM eh, Del 21 al 31 de Enero A este sí, guarden plata porque este es un excelente Vehículo, un excelente cazatanques eh, Le juega cabeza a cabeza con el Scorpion Algunos dicen que es mejor este, otros dicen que es mejor el Scorpion Yo digo que los dos son excelentes Con lo cual si sí, puedes tener los dos mejor Pero es un excelente eh, Entrenador de tripulaciones Rusas eh, Es un excelente cazatanque, pega muy bien eh, No se mueve tan bien Pero si le pones el turbo, como hizo un amigo por ahí, Kuche, que le había puesto el turbo cargador, el cargador se mueve un poquito más, un poquito mejor. Y, y bueno, eso. Eh, del 21 al 31 de enero, el 34-85 Rudy, vehículo que existió también. Y, o sea, no es que existió, bueno, el 85 sí si existió, pero Rudy era por una serie, creo que era polaca, me parece, algo así. Habíamos hablado hace un tiempo y que, bueno, eh, lo hicieron por eso, de los 70 o algo así. Y del 29 de enero al 1 de febrero, paquete elegido por CMDRAF? no sé Idea. La verdad que estoy bastante desactualizado con algunas cosas eh, Fin de semana por experiencia Y bueno, esto está bueno porque Te da 50% más de experiencia en misiones Por cuatro en misiones Bueno, acá fíjense, del 8 al 11, del 15 al 16 O sea, todo enero va a estar lleno de misiones Fíjense que la gente de Guarimín los quiere Atados a las sillas para que jueguen Y me parece, me parece bien, ustedes en tanto y en cuanto eh, Puedan hacerlo Estaría muy muy bueno Porque mientras más seamos en la comunidad Mejor nos va a venir a todos ¿Qué pasa ya que estamos? Vamos a ver el video de Flor Nuestra nuestra querida Flor Hitomi A ver qué nos dice Muy feliz navidad comandantes En el mejor día de todo el año Y mientras disfrutan de las fiestas Y de algunas batallas festivas Acompáñenme a ver todo lo que tenemos preparado Para el comienzo del 2021 En otro episodio de Noticias desde el Frente Bueno Asegúrense de no perderse de todas las recompensas y beneficios de las operaciones festivas 2021, que concluirán por la madrugada del 11 de enero. Pero inmediatamente después podrán aprovechar la extensión del evento hasta finales del mes. Ok, finales del mes. No pueden unirse a Panzer Noel si quieren salvar las fiestas y seguir esparciendo alegría. O a Chispa Vital si quieren arruinarlas y convertir todo en carbón. ¿Tienen tiempo para elegir un bar? hasta el 28 de diciembre esto es lo del camo del panzer 7 ¿eh? lo que dijimos ya elegís un bando o el otro y te dan un camo para un tanque y tier está 10 por comenzar un nuevo año de batallas épicas comandantes y ya tenemos definidas varias de las metas que queremos alcanzar en 2021 una de nuestras más grandes prioridades será el cambio total del sistema de tripulación actual lo más importante aquí será deshacernos de obstáculos históricos Estará contemplado un sistema de conversión para no perder el progreso de años, y sí. ...para los jugadores, como la diferencia en la cantidad de tripulantes entre vehículos de la misma línea o premium de misma clase y nación. Claro, ¿por qué? Porque a veces vos, eh, por ejemplo, no, por decir algo, te compras el Su-130PM, ¿bien? Para entrenar la tripulación que vas a poner en el 704, en la isu 152, en, la, en, la, en, la, en, la, en el IS 152, en la ISU 152... Eh, en el 704 y en el objeto 268 Y capaz que después no te coincide Es un ejemplo nada más Capaz que sí coincide, no me acuerdo Pero poner que no coincida Que eh, el 268 Que el SU-704 Que el su 704, la 704, que la 152 Y el objeto 704 Que la i 152 Y que el, eh, el SU-152 Los cazatanques tal vez tienen 6 tripulantes Y vos te compras la ISU-130PM Cazatanques de Tier 8 Premium para entrenar ese tripu y capaz que te falta uno capaz que la línea tiene seis y vos tenés cinco y vos decís, entonces qué hago o sea, para el pedo no sí lo podés jugar está buenísimo pero o sea a veces muchas veces pasa eso o sea, la cantidad de, de, de tripulantes que necesitan los tanques de línea no corresponden con la cantidad de tripulantes que tiene un tanque premium y vos lo compraste justamente para entrenar tripu de esa de esa línea de esa nación entonces, ¿Mm? El tener que investigar sexto sentido o el progreso de las habilidades y pericias que serán reemplazadas por nuevas Otra gran parte de nuestros Ojo. recursos estará puesta en un rediseño completo del modo en que las artillerías impactan en la batalla Que incluirá el regreso de sus proyectiles AP y las trazadoras, nuevos tipos de HE, un sexto sentido especial para los jugadores que están por ser alcanzados por un proyectil bueno, eso en consola lo tienen, en consola tienen algo similar, tipo cuando la artillería te está apuntando, ellos tienen como, no es un sexto sentido, pero como que les solo un, un pitido o les dicen algún mensaje, como que la arte te está apuntando a vos. Eh, no me parece mal, la verdad, no me parece mal, que tipo, más que nada para los chabones que, o los, los flacos que les gusta usar tanques pesados, porque a vos te gusta usar el mouse, ¿estás condenado a que las artes. ya a salir tres y mapa abierto? Está bien, igualmente te van a pegar igual, pero por lo menos sabés que te están apuntando a vos, ¿viste? ¿No? Pues si me estarán apuntando a mí, yo estoy para adelante, para atrás con el mouse ahí, plum, plum, tratando de, de, de hacer la jugada del año para que no me peguen angulando, no sé. Qué. Plum, plum, plum, la ahí nos vimos, gracias. Nuevos modos de disparo y miras y marcadores en el mapa que señalarán las zonas donde la artillería ha estado pegando para calcular su ubicación. Luego de las pruebas del año pasado, retomaremos nuestras ideas para los proyectiles, pero para enfocarnos en el funcionamiento de la HE. Queremos que el blindaje sea más relevante y que el daño por explosión sea consistente con el lugar del impacto del disparo, sobre todo para el blindaje espaciado. Pero claro, es que muchas veces... Me pasó, estaba jugando ayer, no me acuerdo con qué casa, con... Con casa no, no sé qué era. Ah, el KB2, y con la cuenta Sheriff. El chau me dispara. Me como el disparo de un kb 1 que estaba ahí. Eh, justo me tocó tier 5, 6 y 7. Me tomo todo el tiempo del mundo. Le apunto una zona no roja. O sea, un lugar. Busco... Me aparecía todo, obviamente, con explosiva. Ton rojo, eh, Y busco una zona en naranja. Y le saco unos 300. digo... Sí, Tenía que haber hecho unos... No te digo el máximo de daño, que son casi unos 900. Pero aunque sea unos 500 de daño en tier 5. Es como que... Es tan random a veces el, el funcionamiento del HE que... Sí, hay tanques muy puntuales en los cuales vos le pegás con explosiva y no es... O sea, por lo general se dice que no hace falta apuntar con explosiva. Y es verdad, pero si ya te comiste, asumiste un disparo, vos, o sea, perder poco de, de, de HP tuyo, bueno, aunque seas que no pegar pegar unos 500, ¿viste? Entonces, es como que demasiado random es veces el juego, pero con cuarto. modificaciones tan grandes que lo hacen lucir como un escenario totalmente nuevo. Los pesados italianos harán su gran y esperado debut. Se vienen los pesados italianos. Yo no voy a adelantar nada, no quiero decir nada, pero, pero, a veces cuando salen tanques de línea así, capaz que nos dan alguno para regalar alguna cosita, eh, no sé qué, no lo sé, digo nada más. Con el sistema de autorrecarga mejorado. Tendremos buenas noticias para los amantes de los tanques checoslovacos. Haremos mejoras a pase de batalla para ampliar la selección de vehículos y recompensas disponibles. El pase de batalla me parece una genialidad Yo se lo pedí a Felipe hace como No sé, como un año eh, Obviamente no lo pusieron por mí porque, sí, de, otro, de otro lado Pero eh, le dije En su momento que tenía que poner pase de batalla Todavía no existía Y lo pusieron, me encantó Pero obviamente hay que seguir evolucionando El pase de batalla tiene un montón de contras que todavía hoy en día No las veo Me parece que le, le falta más, más power Alguien que te paga semejante cantidad de oro O semejante cantidad de dinero Tenés que darle más recompensas, para mí, ¿no? Para mí. Vos elegís eso, o no lo elegís. Si lo elegís, lo pagás. Si elegís pagarlo, encima después tenés que pagar por todo lo demás. O sea, como que... Parece que, que hay que pulirlo un poco y... sería bueno que lo hagan. también, lo integraremos con otros modos de juego. Y mejoraremos el sistema de pelotón para encontrar con quién jugar de forma más sencilla. Especialmente para los más nuevos. Pero esto, es una pequeñísima parte de lo que vendrá en 2021. Así que sigan las noticias y participen de las pruebas que serán las que determinarán la forma de... Bueno, participen del sandbox, acá abajo lo dice, y las pruebas comunes. Eh, o sea, lo que se dice common test, que es una versión, es la versión anterior a lo que es lo que vos tenés en el escritorio en el juego todos los días. Bueno, la versión anterior es el common test. La versión anterior a eso es el sandbox. ¿Bien? Sandbox es un servidor de prueba en el cual no sé si está abierto. Ahora antes era solamente para algunos que tenían que... Cierta cantidad de pruebas, no sé qué Hoy en día creo que está abierto para todos, me parece Lo podéis cargar y usarlo eh, y, y bueno O sea, métanse al sandbox y Van a ir viendo lo que va saliendo a medida que Lo van sacando, ¿bien? Este contenido, ...y si es que llegará al juego Muchas de las cosas que pasan en el sandbox después no llegan al juego porque la gente, no sé, por ejemplo, ponen que la munición HD penetre el doble. Y vos decís, no, pero esto es una porquería, no sé qué, están todos quejándose. La, la gente de Wargaming obviamente se da cuenta de eso y dice, no, no, entonces esto no lo podemos llevar ni al común ni al juego eh, de todos los días. Entonces ahí vuelve para atrás y se saca eso, por ejemplo. El stv 1 y el AMX-1305 serán nuestros elegidos para la edición de enero del evento En Camino. Si tuvieron la fortuna de obtener sus estilos 3D en las cajitas de este año y no tienen a ninguno de los vehículos, esta puede ser su oportunidad para investigarlos y salir al campo de batalla con estilo. Por bueno. pedido popular, hicimos ajustes mayores al especial de este fin de semana de Navidad. Y agregamos jugosos descuentos tanto para este como para el que tendremos para Año Nuevo. Así que no desaprovechen el oro y los créditos. El 31 de diciembre al 4 de enero, ok? Del 24 de diciembre al 28 estamos en 30. O sea que tenemos lo que nos queda del 31 de mañana al 4 de diciembre. Descuentos en oro, eh, entrenamiento, reentrenamiento de tripulación. Está buenísimo. Muchas veces eh, tenés la tripulación media Flo Hardy, y la podés hacer más rápido con esto. Reinicio de habilidades, experiencia del 50%. Reinicio de habilidades, experiencia. Bueno, buenísimo. por 5 de experiencia. Por la, o sea, es un por 5 en la primera victoria. Obtenidos hasta ahora en las operaciones festivas. Y ya que estamos en ello, he aquí un en vistazo ello, rápido a lo que tenemos. Ya que estamos en ello. hemos preparado para los merecidos días de descanso del primer mes de 2021. En enero, también por demanda popular, regresará el intercambio de vehículos. Así que si tienen un premium de nivel 6 o superior que ya no usan o no quieren, pueden revisar si hay algún canje atractivo para ustedes. Y hablando de premiums, estas son todas las ofertas que podrán encontrar en nuestra tienda premium para enero. Bueno, enero tenemos Tiger, 121, Alpine Tiger, Tier 8, Tier 6, el Tiger, Wansu 111, que es exactamente igual al Wansu 111 del pin Tiger. Es lo mismo, solamente cambia el camo nada más. Medianos, 34E, eh, que es el shielded este. Sí, 34 shielded. Eh, ah, porque la he descuidado. Bueno, en inglés es shielded, yo lo, tengo, lo tenía como shielded. Pero sí, en castellano es el 34 escudado. El Rudy, el Tier 6, Tier 5. El Elk, el, el Wally, por decirlo así, Tier 8 ligero. El BT7 creo que es Tier 3, me parece. La ISU 130, eh, también es una bestia, de Tier 8. Tier 8, ¿no? Sí, creo que sí. En este caso seguro que sí. Y la SU 130 PM. Mientras seguimos trabajando para traer Tank Rewards de regreso, he aquí un pequeño código para su disfrute. Y como cada mes, no vendrá solo. Como ya es costumbre, cada fin de semana de enero tendrán una sencilla misión por un alquiler de tres días de un hermoso... Bueno, aquellos que no tienen la cantidad de tanques premium que les gustaría tener, aunque sea, pueden tener los alquileres. Fíjense que todavía te queda este... Del 1 de enero al 4 de enero podés alquilar al Pine Tiger, la SUV, fíjense los días. Del 8 al 11, del 15 al 18 el Lansen, Del 22 al 25 el Carnaro Nation X. Tan caso de tier 8 es una bestia en su tierra, es una locura. Es, es el Super Conqueror, es el mini Super Conqueror, básicamente. Eh, y del 29 al 1 de febrero la SUV 10 pm lo podés alquilar. Después vas viendo si te gusta, si no te gusta. En base a eso, después lo compras o no. Eso lo decides tú, brother. Vehículo Premium como en noviembre mientras más sean con los destacados mayores más manco tiró. y como en noviembre mientras más mancos sean con los destacados mayores, rebajas... <risa> los destacados, mayores rebajas obtendrán para nuestros paquetes especiales con descuento les parece poco entonces aquí les va un desafío hace unos días alcanzamos los 50.000 suscriptores en nuestro canal de youtube y 80.000 likes en nuestra página de Facebook 50.000 tienen el canal de YouTube ¿Qué hace que acá somos 5.000 y pico? Chicos, vamos, vamos Métanle ahí like Métanle suscripción ahí va va. 50.000 acá somos 5.000, brother ¿Qué está pasando acá en la comunidad? Si nos ayudan Suscríbanse a... Suscríbanse al canal a can Suscríbanse a mi canal, brother ...entidad mayor de fans en ambas plataformas Antes del próximo episodio de Noticias desde el Frente Les daremos un código bonus adicional Su contenido dependerá de lo lejos que lleguen Y no pondrán en riesgo el código de cada mes Pueden votar por el estilo 2D de su preferencia con el enlace en la descripción. Pueden valerse de cualquier herramienta para llegar a los objetivos, como compartir los memes y videos que más les hayan gustado, o simplemente invitar a suscribirse o dar like a quienes ya están jugando pero no siguen nuestras redes. Y por supuesto, invitar a nuevos jugadores. ¿Les sigue pareciendo poco? Pues aquí les va otro sorteo entonces. Chuck Norris ya es una parte imborrable de nuestro juego, pero no es la primera celebridad en World of Tanks, ni la última. Díganme en los comentarios hasta el 15 de enero a cuál otro famoso podríamos sumar y para qué evento, porque 10 afortunados comandantes se llevarán un tanque premium al azar por sus respuestas. Aprovechen chicos, ahí en el video de Wargaming, eh, les voy a estar dejando seguramente el link acá en la, en la descripción, o sea, solamente, me gustaría que esté tal, listo, y ya te puedes ganar nuestros 10 tanques. Y otros 20 Son se irán con un pack especial. No olviden su nick. Si el RNG juega a su favor, puede que sus nicks salgan en pantalla como el de ellos. Antes de despedirme, quiero dedicarles unas palabras, comandantes, porque 2020 fue un año complicado para muchos, pero me alegra ser parte de esta familia y haber conocido a tan hermosa comunidad. Les agradezco enormemente a todos por la gran bienvenida y apoyo que me han brindado desde el principio Apoyo Y también quiero agradecer a Wargaming por la gran oportunidad que me dieron de estar aquí Les deseo un muy feliz año nuevo y que el 2021 sea mejor para todos Vamos juntos por otro año de aventuras blindadas Nos vemos Bueno, gracias querida Flor Hitomi Vamos a poner ahí Tirando ahí el ...de blindadas, nos vemos... Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, bastante, bastante larguito, ¿no? o sea Se los debía, 25 minutos de video, ¿cuándo? Hace no sé nunca que hago esto... Bueno chicos, eh, gracias, les quiero desear eh, enormidad de, eh, de brazos, de besos gigantes Muchas gracias por este año que hemos vivido Este 2020 fue difícil para todos, como lo dijo Flor Un año complicado, un año complejo para todos por el tema de la pandemia Nada, lo que siempre les digo, cuídense, cuiden a los seres queridos, cuídense a la, eh, a la gente que tienen eh, cuiden a la gente que alrededor, traten de, de, de ser responsables, queremos que el año 2021 se venga mejor. Así que nada, les, les debía este videito porque hace como una semana no subo nada. Como se les dije en el video anterior, que iba a estar un poquito más tranqui. Pero bueno, nada, muchísimas gracias, que tengan un hermoso, hermoso año. Eh, muchísimas gracias por el año que pasó. Fue, fue increíble. Gracias a ustedes obviamente, porque si no. Esto no, no camina bro, sencillo Sin ustedes esto no va, ¿bien? No, si, si no tuviera la réplica de la gente del otro lado Que eh, te manda mensajes, te escribe Gracias Nando, sigue así, mándale power Gracias por todo, luchala que eh, esto Sería un garrón, sería un bajón El canal sería un garrón Entonces no es así, la verdad que eh, Los aprecio mucho, los quiero un montón y, y esperemos que el año que viene Sea un mejor año para todos, ¿bien? Ojalá, Dios quiera mando un beso gigante, un abrazo para ustedes, para sus seres queridos, pásenla muy bien, brinden, levanten esa copa, también por mí, yo lo haré por, seguramente por ustedes, eh, eh, cuando estemos brindando ahí en el 31 de la noche, y nada, les deseo lo, lo mejor para, para todos. Un beso gigante, un saludo y un abrazo desde Argentina para todo el mundo. Besos. Chau.